Bienvenidos a todos y a todas, mi nombre es César, soy el agente de innovación local del Centro Guadalinfo-Valentina de la Concepción y vamos a poner a disposición de todos vosotros este canal de YouTube, donde iremos subiendo manuales y cursos, todo relacionado con el mundo digital. Eh, suscribiros al canal, acordaros de darle a la campanita para cada vez que subamos un vídeo nuevo os llegue la notificación y podéis dejar en los comentarios aquellas guías o aquellos manuales o cursos que necesitéis y los elaboraremos y los subimos en la mayor brevedad posible.